Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el marco de la operación Coda Montre, han desarticulado una organización criminal de origen francés. La red transportaba la droga en automóviles de Delta Gamma mediante el modus operandi conocido como Go Fast, atravesando la península velozmente hasta su destino. Los agentes han detenido a 14 personas por su presunta implicación en los hechos y han intervenido nueve vehículos de gran potencia que habían sido sustraídos. Se han incautado 120.000 kilogramos de marihuana en cogollos, 709 plantas de marihuana, más de 3 kilogramos de hachís y se han intervenido 142.475 euros en efectivo, un fusil de asalto, dos subfusiles, cinco pistolas. Un revólver, un arma larga, munición de distinto calibre, placas de matrículas falsas y útiles para el pesaje y envasado de las sustancias.